su vida este paso importante que van a dar en esta hora en este día hermano levante su mano y oremos todo juntos en esta noche Abatísimo Dios Padre celestial Dios Todopoderoso Señor en esta hora te damos gracias Señor porque podemos sentir tu presencia podemos sentir la caricia de tu Espíritu Santo Señor que tú estás aquí por mis hermanos, mis hermanas, Señor. Este espacio importante que van a dar por las aguas, Señora. Te pido que tú los bendigas, Señor. Tu conoces el anhelo que hay en sus corazones, Señora. Te pido que tú los guardes, los protejas, Señora, en esta hora, Señora. Por eso en esta hora te damos Dice que donde está el espíritu de Dios, Señor, libertad. Donde está tu espíritu hay sanidad y hay milagros, Señor. Bendice este bautismo, Señor. Bendice, Señor, este bautismo, Padre. Un alabado, un alabado, un alabado, Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Toda la gloria, Padre. En el alabanza siempre Siempre es para ti, Jesús Y la iglesia dice Amén, amén Dios. Mientras contamos un coro de oración Las hermanas se van a cambiar aquí Los varones en aquel lugar, hermano, amén En la cocina, hay un hermano que lo va a acompañar Amén, Mi hermano Vicente Lo va a acompañar a los chicos, amén Gloria a Dios Y, y vamos a orar, hermano, esta oración central ese pedido especial que hay en tu corazón, hermano. La Biblia dice que eres que cuida las mentes y los corazones. Amén. Dios sabe cómo llegaste, cuál es tu pedido, cuál es tu anhelo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta oración este clama, Dios.